Componer una página web Una forma de añadir contenidos es utilizando el editor HTML integrado en la plataforma Moodle que permite crear documentos que pueden ser interpretados por un navegador web. Este editor tiene un aspecto muy similar al de un procesador de textos y dispone de una barra de herramientas que facilita la aplicación de formato al texto y la incorporación de tablas, imágenes, hipervínculos, etc.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 2. Componer una página web. Aquí se redacta la información o se realiza el proceso de copiado y pegado del guión formacional a la plataforma. De igual manera, se debe respetar el formato del texto indicado en el guión formacional. 3. Ventana. Por default solo se muestra una lista desplegable en donde podemos seleccionar si se abre la página en la misma ventana o se abre un pop.